Aikido es un producto bastante seguro para la aplicación en prefloración contra pray. Además controla otras plagas diversas como glifodes, incluso tiene efecto contra barrenil. Ascenza Farming your future.